bienvenidos a mi canal creaciones bettina en este video vamos a reciclar estos recipientes haremos dos regalitos para mamá haremos esta canastica con chocolates y mensaje y haremos con este recipiente una cajita en forma de gatico con mensaje y chocolates espero les guste antes de ir al paso a paso quiero recomendarles este video. transforma un envase de plástico en un hermoso regalo miren qué belleza y con materiales que tenemos en casa paso a paso en el canal regala siempre amor. Amigos, no olvides suscribirte a este canal. Vamos ahora con el paso a paso.